Qué tal amor? Es conveniente que llamen la madrugada, pero estas horas el recuerdo más me alcanza. Es imposible decir que no me haces falta. Y a lo mejor aquel cariño que te ofrecí fue insuficiente. Pues qué más hago si me enamoré con verte Hoy soy el tonto que sufre por no tenerte. Hablando claro, ¿para qué jugabas con mis lindos sentimientos de haber sabido que solo fui un pasatiempo? Bien derrotado. Si no me amabas para qué decir Que yo fui el dueño De tus besos Hubiera sido Una historia sin Tropiezos Y yo no fuera El único perdedor y muchas gracias Esta noche. Hablando claro Pa' que jugabas con mi lindo sentimiento De haber sabido que solo fui un pasatiempo Bien derrotado no estaría por tu traición Para qué decir que yo era el dueño de tus besos Hubiera sido otra historia sin tropiezos Y yo no fuera el único perdedor Y yo no fuera el único perdedor ¡Muchas gracias!